¡Hola! Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching, al canal Gente que Mola. Hoy verás por qué la cabecera de Gente que Mola ya no es Gente que Mola, sino que es Gente Curiosa. La culpable es nuestra invitada de hoy, Esther. Esther efectivamente mola, pero además es una persona curiosa. Vamos a saber por qué. Ahora mismo te la presento. Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching. A ver si viene, aquí está. Estamos. Hola, bienvenida Esther. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, te estaba contando a los amigos de, de cosas de coaching y de la sección o del subcanal o como se quiera llamar, gente que mola, que esto ya no se llama gente que mola. Yo te digo <risa> a ti, que le has cambiado, ¿no? No me digas, en gente serio curiosa? lo hemos conseguido. Qué bien, pues me gusta muchísimo. Te pega, te pega. Sí, pero no, no es porque no moles, ¿eh? efectivamente, es porque, bueno, pues le hemos decidido cambiar el canal, eh, cambiar el nombre del canal, no, cambiar el nombre de cada vídeo, cada vídeo va a ser diferente, igual es gente curiosa, gente friki o gente, pues, vayas tú a saber la gente que viene por aquí. Lo primero que tenía que hacer, eh, Esther, es agradecerte de corazón que estés aquí conmigo hoy, que hayas accedido a estar aquí eh, en este vídeo de cosas de coaching, porque sé que esto te pone un poco nerviosa y, y pues eso, agradecértelo de corazón. Un poquito. Por eso tengo que dar la gracias yo porque es otra prueba más de este año de superar un miedo, o si se llama miedo. Sí, ¿tienes miedo a estar aquí? No lo sé. No lo sabes. ¡Ay! Ah, una de las respuestas favoritas. No lo sé. Bueno, mira, voy a, voy a presentarte un poquito, para los que no te conozcan, que serán, supongo, que la mayoría, porque esto se ve en todo el mundo, ¿sabes? Desde Alaska hasta Dinarama. Eh, hay... Hay algo en Esther que siempre me llamó la atención. Yo conozco a Esther desde hace bastante. Con lo que hemos hablado tú y yo, Esther, se podían llenar varios libros. ¿Cierto o no? Mm, vale. La verdad es que nunca nos hemos visto en persona. Y yo me considero tu amigo. Y la verdad que eso demuestra que no hace falta conocerse en persona para entablar en una amistad. Y lo bueno que tenemos tú y yo es que pues eso, hemos elaborado una amistad a, parte, a, a partir de muchas cosas de las que hemos hablado. Esther, para los que no la conozcáis, es una persona... <risa> Curiosa. Por eso es gente, esto que se llama gente curiosa. Una de las cosas que más llama, me llamó la atención de Esther cuando la conocí y que me sigue llamando la atención es su energía. Es como un terremoto, es como el demonio de Tasmania para los que lo conocíais, ¿no? Uf, siempre está con todo su cerebro a toda velocidad y está intentando arrastrar a todo lo que está a su alrededor. Nadie que esté cerca de Esther. Puede quedarse quieto. De hecho, yo estoy hablando porque estoy al lado de Esther más rápido de lo normal, porque tiene una velocidad endiablada en su, en su día a día. ¿no? Esther también tiene un, una conexión especial con la naturaleza, con la naturaleza, que son animales y plantas, las dos cosas. Luego quizá nos cuente o nos enseñe alguno de sus animales favoritos. Esa conexión con la naturaleza la hace muy especial, porque una de las cosas que necesita cualquier amante de la naturaleza es la empatía, especialmente con los animales. Ahora dirás tú que sí o que no, Esther, pero seguramente preferirías a muchos animales más que a otras personas, seguramente. Y otra de las cosas que, que me gusta de Esther, me gustan muchas y estas son unas poquitas nada más, es que puedes hablar con ella de cualquier cosa. Esther tiene una necesidad y unas ganas de aprender infinitas, siempre está aprendiendo. Es una de las cosas que, que nos une en nuestra amistad. Yo también soy un poco así y eso es lo que nos une. Así que bueno, ya tras esta presentación, tú dirás si todo lo que he dicho es verdad o no. Y si quieres añadir claro. algo más. ¿De quién eres tú? Bueno, sí. Eh, quiero añadir un poco la presentación de, de nuestra amistad. Eh, y es que nos conocimos por, por la pandemia, entre, com entre comillas, y también porque yo empecé a leer gracias al tiempo que tuvimos en el confinamiento. Más de lo, de, más de lo normal, que yo ya de por sí sabéis que también que leo bastante y uno de los libros que leí que además eh, trata el coaching y trata el tema de emociones creencias, pensamientos, sentimientos y ahí fue donde empecé yo a bucear y no voy a parar de hacer esto <ríe> es que ahí, ahí donde di con el diagrama que, de, que hablaba de, de la motivación de la vocación, todo eso que fue que lo subía una historia que tú me mandaste el tuyo y ahí ¡pum! se desencadenó la catombe y entonces ahí fue donde yo ya empecé un proceso mío personal fuerte. Porque yo ya llevaba tiempo, pero fue como que en un periodo más corto he hecho mucho más que en periodo más largo. Ha sido, ha sido distinto. Y ahí te he tenido a ti, como te llamo maestro, te he tenido acompañándome. Y eso digamos que es lo que, lo que yo creo que ha hecho una unión más fuerte, ¿no? Que, que, que contigo he seguido todos tus vídeos de cosas de coaching que al que no se lo haya comprado publicidad ay, ay, comprarse ay, ay. el mira, mira, libro además, en marcas está puesto ahí una marca Hombre. en el capítulo más interesante sí porque quiero no no quiero que ahora cuando tú me hagas alguna pregunta Marcar una cosa que tengo que decir ahí. Pues bueno, marca, marca, lleva un montón. Me estás asustando. Muchísimo. Ten cuidado que el autor no sé si está preparado para responder preguntas. Esto va al revés. ¿eh? No, no, no. Tú tienes que hacerme pregunta, me imagino a mí, sí. y ahora quiero marcar una cosa. Efectivamente. Mira, eh, tú, Esther, no sé si conoces y no sé si la gente que nos está escuchando conoce un cuento de Jorge Bucay, que ya sabéis que Jorge Bucay <risas> me encanta, uno que se llama La ciudad de los pozos. Si no lo habéis lo habéis leído, os lo recomiendo vivamente. Porque precisamente lo que estás contando, Esther, yo creo que es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Nos hemos conocido en lo profundo, quizá nuestra amistad ha empezado por abajo, o vamos a decir, un poco más abajo de lo que suelen empezar las relaciones entre personas que se conocen por la calle o de forma, no sé, de forma casual. Y quizá esa unión un poquito más abajo, tal y como se explica en la ciudad de los pozos, puede que haya hecho que esta amistad sea, sea fuerte y duradera. Yo desde luego me siento muy honrado de ser tu amigo. Así que, otra vez de nuevo, gracias por estar aquí. Y, ya que has empezado contando eh, cómo empezó nuestra amistad y nuestra relación, también me gustaría, mmm, seguir descubriendo poco a poco algunas cosas de ti, decir cuál fue principalmente una de las cosas que más ocupó nuestras eh, conversaciones al principio, que fue una emoción, yo creo la emoción más, más común en el ser humano o más frecuente, que es el miedo. ¿no? El miedo es una de las cosas que, que de, la que, de la que llenó nuestras primeras conversaciones y sigue llenando. Es una emoción básica que tienen todos los seres humanos y que en tu caso, pues bueno, ya te digo, fue una de las cosas que más nos, nos unió en las conversaciones. Y además, debido a lo que he dicho antes, eh, de tu unión especial con la naturaleza, que se percibe cualquiera que te conozca, le pusiste un nombre de un animal a esa emoción, que me gustó mucho en su momento. ¿Cuál es ese animal que representa para ti el miedo? Pusimos, pusimos al león, pero luego hicimos ese, o sea, hice el cuento aquel. Porque, bueno, primero, para que vean la marca dónde está, está ahí. Ahí, en las emociones básicas, sí, señor. Sí, y yo quería decir, dice un autor, que es la emoción del peligro y la amenaza, que puede ser real o imaginario y que se genera por el instinto de supervivencia del ser humano y se activa de forma intensa en nuestro cuerpo para prepararnos para la lucha o la huida, aunque también puede paralizarnos si es muy intenso. Con lo cual como la tal Ruth Nieves del libro este por el que tú y yo somos amigos, dice que la vida comienza donde el miedo termina y que muchas de las causas del sufrimiento, luego también había pensado, o sea, yo hice una lluvia de ideas, ¿eh? de, de palabras que me venían a pensar en el miedo, decía sufrir, ponerse nervioso, preocuparse, eh, tensión, algo que te anguste, algo que te da pánico, inseguridad, indecisión, yo tengo ahí todavía, a día de hoy, después de más de un año, investigando el miedo un montón de, de confusión de que específicamente qué específicamente que es hasta no sé si ha sido hoy o ayer hoy en una conversación sí sí que hemos tenido una conversación sabiendo que vamos a tener esta charla del miedo al sufrimiento que realmente lo que tenemos es miedo a sufrir cuando no sabemos realmente el desconocimiento es cómo va a ser ese sufrimiento porque si sabemos que el sufrimiento es algo que es parte de la vida y lo tratamos como si fuera un segmento con un principio y un final, si es inevitable pero va a tener un final, a lo mejor tendríamos que preocuparnos un poco menos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hablábamos de los animalillos y yo me, me hice lo de los animalillos y el cuento porque quería... Vale. Cuéntanos, porque al final tú, o al principio mejor dicho, tú definiste o identificaste el miedo con el león. Eran tus leones, ¿no? Luego había otra cosa un poco más enrevesada, que quizá tenía que ver con el miedo, pero con otra cosa que era el dragón, ¿no? que era lo que te ría dentro. Pero luego hiciste sí. una lista de animalillos. En función del, del miedo, eh, el animal era diferente, no siempre era el león, ¿no? ¿Qué tipo sí. de miedos había? Sí, y eso fue porque si alguien ha visto Harry Potter, yo que soy muy friki de Harry Potter, hay un conjuro que ridiculiza los miedos, ¿Ah? que le dice a los alumnos, si hay un hechizo que no sé cómo es, no sé qué ridículos, que cogen y dicen, el miedo más grande que tengas, ponle algo que lo haga ridículo y te rías de él. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, lo que yo hice es intentar primero separar los tipos de miedo y hacerlo desde el más pequeño hasta el más grande y entonces, pues, ponerle nombres tontos, como hice con el miedo ratón, el miedo gato, el gatito, el miedo tigre, el miedo eh, león y el miedo dragón. El miedo dragón, surgió de aquel momento en el que tú y yo empezamos a hablar, que llamamos a los celos, y e hicimos dos celos, dos tipos de celos, unos celos más flojos y unos celos más intensos, entonces estaba el león y el dragón era más, ¿sabes? Era que, o sea, que el, los celos llevan era, implícito el miedo, no la, los celos incluyen el miedo, entiendo que el miedo a perder a esa claro, persona. ¿no? Claro, la inseguridad, la, sí, claro. Y iba conectado el, el animal con las sensaciones físicas que transmitía esa emoción. Ya. Claro, tú me dijiste, ¿y dónde lo sientes? ¿Te acuerdas? Me preguntaba, ¿y dónde? Y yo decía, aquí. Entonces, el león que te salía, ¿sabes? Y entonces, por eso, luego, yo lo siente. Y el dragón era porque te subía hasta aquí ya cierta llamarada y te apetecía ya echar bocanadas, ¿no? Que era cuando sí, sí. realmente gritabas o te enfadabas mucho y empezabas a... Sí. Vale, sí, sí. sí. Pero, y el miedo ratón, el chiquitín ese... ¿Cómo que era pequeñajo, que se colaba por sitio. Entonces, que, claro, era muy gráfico. Sí, sí. Era pequeño, pero siempre estaba por ahí colándose. Y el gato es que le cogías cariño. Aunque te arañara y tal, es que al final le cogías cariño. Era... Un miedo con el que te gusta vivir, que eso es muy importante. Las emociones siempre van a estar con nosotros porque son inconsustanciales al ser humano. Van a estar siempre, no se pueden eliminar. Podemos gestionarlas y llevarlas un poco mejor. ¿no? Y el, el miedo gato es ese miedo que siempre va a estar contigo, pero bueno. Hasta te viene bien, ¿no? Y te apetece acariciarlo y vivir con ese miedo porque te ayuda a quizá no, no ir por la vida de forma inconsciente y meterte trompazos contra cualquier cosa que, con la que te enfrentes, ¿no? O sea, que el miedo gato puede ser hasta bueno, quizá. Bueno, depende misterios, del gato. Misterios, misterios. Después del gato venía el tigre. Después del gato venía el tigre. Sí. Qué, qué, ¿Qué diferencia el gato del tigre? Porque son felinos. Hombre, el tigre es más grande, ¿no? Ya no te gusta vivir con el tigre, ¿eh? ya no es de un animal doméstico. No mola, el tigre no mola, el tigre ya está en la selva, ya hay que correr más. <risa> ya corres, ¿no? El gato igual lo tienes en tu regazo y lo acaricias, ¿vale? Pero el tigre ya tienes que correr, porque si no te cazáis. Ya no me acuerdo muy bien por qué puse al tigre, pero vamos, estaba diferenciando en sí. Estaba haciendo diferenciación. La cuestión es eso, una vez que algo deja de ser desconocido y tú le pones un nombre pues parece que la cuestión es eso que el miedo es el miedo a lo desconocido el miedo a lo desconocido entonces tú le pones un nombre y, y pasa a ser conocido de alguna manera no algo así eso es lo que intentaba cuando empecé a escribir todo eso bueno, pues ya está, cada uno tiene sus propios sus propios medios para luchar contra las emociones, no contra el miedo en este caso ¿y, y tú a qué tienes miedo, Esther? así en general ¿y a qué no? Ah, es que también depende en qué momento emocionar o qué momento te pille, porque hay veces que te dices tú, pues no le tengo miedo a casi nada, pero otras veces, pues, pues me da miedo casi todo, es según te encuentras también. Pero es lo que te digo, una cosa es lo que le tengo miedo, y otra cosa es lo que me preocupa o lo que, que tiene ganas de sufrir, porque te pones a plantear, yo hice una lista, que tú me dijiste ya, ¿qué tienes miedo? Y yo empecé, wow, te tengo miedo, y entonces empecé, tota pues mira, le tengo miedo, claro, Por lo que le tiene miedo, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién no le tiene miedo a, ¿sabes? Por ejemplo, hace cuatro años que dejé de fumar, me da un miedo volver a fumar, que es que hasta claro. sueño que fumo, sueño que fumo y, y en mi sueño digo me cago en la leche pues ya otra vez estoy brindada. Tengo miedo a volver a fumar. Y ahí enlazamos con la culpabilidad, porque si, si te dices me cago en la leche que he vuelto a fumar, te sientes culpable por haber caído, ¿no? Miedo sí. a caer y luego se genera una culpa detrás, que es otra emoción realmente. Pero y miedo nada más que para mí. O sea, yo no estoy fallando nada más que a mí. Me estoy fallando. Miedo a no conseguir eh, ¿sabes? la vocación que yo tengo. Pues, por ejemplo, mañana, mañana, mañana, la entrevista que tengo. Pues yo quiero que me cojan. Pues la entrevista me supone. Pero es que eso vamos a diferenciar. ¿Es miedo, ¿Es, mm, ¿es miedo o no es miedo lo que tengo? ¿Tienes una entrevista, entrevista mañana y te da miedo la entrevista o, o no conseguirla? Pues Claro, no conseguirlo, yo quiero ese puesto, entonces claro, la entrevista me va a poner súper nerviosa, entonces pues miedo a no conseguir mi objetivo, bueno, si no lo consigo otra cosa será, pero ¿sabes? es un diálogo interno, ¿me da esto miedo o no me da miedo? ¿Pero es miedo a lo que me da o, qué? o es otra cosa? A veces nos quedamos ahí en la cabeza dando vueltas y no acabamos de salir de ahí y desde luego no miramos hacia el exterior. Realmente de esa entrevista que tienes mañana, ¿qué te da miedo? No conseguirla, no hacerlo bien, no quedar Porque bien. Y me voy a poner de nerviosa que ni te imaginas. Y entonces, claro, como tampoco sé, pues no, es desconocido lo que me voy a encontrar en la entrevista. Uh -huh. Es desconocido para mí si me voy a aguantar ahí mi compostura en mi sitio. Es desconocida cuántas personas se van a presentar, ¿como ¿sabes? Pues yo, si supiera que me van a coger. Pues no estaría nerviosa. ¿Seguro? Si supieras pues... que te van a coger seguro, ¿no estarías nerviosa? Porque alguien te pregunte, porque tendrán que cubrir el papel. Imagínate que eres la sobrina del director y te van a coger seguro. Pero tienen que hacerte la entrevista, ¿no estarías nerviosa? Si me van a coger seguro, ya con más tranquilidad. Ya. Bueno, ¿No? es más tranquila, sí, pero ¿desaparecería el miedo? ¡Chan, chan! Y ahí viene cuando te digo, pues no No lo sé. No sé. <risa> queridos couchis, tenéis que estar hinchados a los no noces yo no dejo que diga, a te lo permito porque eres amiga mía y no eres couchi, pero no lo sé, no se puede decir, porque luego la ah. me pregunta siguiente va a ser ¿y si lo supieras? pues lo haría. Lo diría dice, si lo supiera, te lo diría, es súper típico eso que cabreo se pillan esto, esto ¿eh? pero bueno, luego mañana lo sabré bueno, nos contarás, ¿eh? tenemos que hacer otro vídeo cortito para que nos cuentes ya. cómo ha ido bueno, ya ha sido eso bueno, entonces ¿qué? Bueno, una pregunta y más se... que. Tengo muchas para ti, pero una pregunta más Yo... que, que tengo para ti. ¿Qué hay en los animales que te gusta tanto? ¿Qué hay? Energía positiva. Siempre es positiva. Bueno, en cuanto preguntas. Eh... A veces, a veces hay reactiva Por ejemplo, Nora ¿Nora quién es Nora? Que aquí la gente no la conoce Nora, que es, pues, bueno, yo tengo el ginger Jan Que es mi perrica negra De cuatro años, que es un poco más mm, Terremoto, como su madre Que es eh, eh, un poco más Reactiva, muchas veces es reactiva Con otros perros y con personas que ladran mucho Y no es mala, pero tiene No sé, tiene algo ahí Que le hace clic y de repente se pone a ladrarle Bien. Y eso no, yo no sé corregir, se lo llevo mucho tiempo intentando, pero no se lo necesita un coach de perros. Y sin embargo, es un ángel, o sea, está durmiendo prácticamente en casa, no nada, no, nada. Y la otra, pues, es un ángel con 13 años, blanquita y es súper buena. Entonces, la otra es realmente energía negativa, no tiene, pero tiene ese, ese clic que le pasa en la calle y que. Uh -huh. Pero es lo que te digo, a mí me da mucha relajación cuando estoy con ella me, me aportan mucha parte de la compañía por pues, supuesto que, que da bondad yo creo que, que los animales son buenos por naturaleza y si no lo son la culpa no es de ellos y crees que eso pasa con las personas también buena pregunta <risa> pues bueno, está la teoría esa de que el hombre nace como un en blanco, ¿no? Sí, pudiera ser. No sé, yo tampoco lo sé. No, no, no estoy Sí, hombre, que, que, que, la, que la naturaleza del hombre sea ser bueno y si no lo es, no sea. Sí, pudiera ser. Vale, vale. Oye, otra cosa que hace que Esther sea curiosa, en algún sentido, en algún sentido es que haces una cosa de, de antigravedad. Que es subirte ahí arriba, subirte ahí arriba que puede ser en un árbol o que alguien te suba en los pies. O sea, alguien se tumba en el suelo y, y, y te sube ahí encima de los pies y haces equilibrio. ¿Eso qué es? ¿Eso es yoga? ¿Tiene algún nombre eso? Es agroyoga o el otro es Aeroyoga. Aero vale, ¿y eso qué te aporta a ti? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué? Pues la gente piensa que porque estoy biribí y en general es porque también me ayuda a desconectar. ¿Te ayuda a desconectar? También. A no pensar, quizás. Sí. Estás ahí en el momento. Es una forma de, bueno, de atención sí, plena. Sí, no, en verdad, aunque pueda pensar la gente que fue a trabajar el cuerpo, que también la verdad es que sirve. Eh, Desconecta, estás más pendiente de no partirte la cabeza y me imagino que... Y luego, bueno, pues si te va a las cosas científicas, pues según, tiene muchos beneficios también el hecho de hacer postura invertida. Pues también, pero vamos, que a mí me encanta lo que es superarme. Eso también tiene un toque con el miedo. porque sí. hay Sí, tiene un, ese tiene un toque con el miedo. Porque muchas veces dices tu madre mía, ¿cómo voy a hacer eso? Y estás del revés y estás, y estás confiando en la otra persona que te tiene así. Y dices tú, que me voy a matar. Y tú dices... Puedes quedarte ahí y decir, soy una pringa, no lo he conseguido, o lo haces, confía en el otro, confías en que te va a salir, aunque tengas que hacerlo 15 veces, y al final te sale, no te has matado, y dices tú, oh Dios, soy una campeona, y consigues también con otras personas, decir, soy capaz de confiar en esta que la acabo de conocer, y aparte en el maestro, que por supuesto lleva no sé cuánto tiempo entrenando. O eh, sea que lo, lo haces con miedo, realmente. Sí, muchas veces sí. Y me caigo y aún así lo vuelvo a intentar y esas cosas. Fíjate, un caso en el que el miedo no te, no te detiene realmente, ¿no? Porque antes has dicho, has leído ahí en la definición que pone en el libro, que es algo que te prepara prepara el cuerpo para la lucha o la huida, o incluso te llega a paralizar si es muy intenso. Esa es la definición del miedo, pero en tu A caso, veces sí, a, a veces, veces sí. Sí, a veces, por ejemplo, le digo, mira, ya está bien bloqueado, no puedo más. Y entonces paro de hacer esa, esa figura o lo que sea, pero luego al rato sale así la gruñona que llevo dentro y yo me como la lista, vamos a intentarlo otra vez. Y así, eso pues, escucha un poco también tu cuerpo, que hay a veces que no consigues saltar, ponerte en cierta posición y dices tú, bueno, es que no puedo. Y ya está, no puedo, hoy no puedo, a lo mejor hoy no me sale. Y a la siguiente quedada que quedamos el grupo de eso, pues a la siguiente me sale, no pasa nada, es seguir. Y tiene también como un componente, por lo que entiendo, de superación de ti misma, ¿no? Hay ejercicios cada vez más complicados o más arriesgados. Que te da claro. más miedo ¿no? quizá y puedes ir superándote uh -huh. claro, pues altura eso. también hacerlo del revés cuando vas para atrás también da más, más yuyu. guay yo cuando te veo ahí colgada que pones ahí las fotos en el Instagram o, o donde las pones o en el WhatsApp estás ahí boca abajo yo te veo ahí en una posición de paz aunque estás toda colorada yo te veo tú estás venas <ríe> calcadas, que se te ha bajado toda la sangre ahí al cerebro te, se te ve como como libre, sinceramente. Lo que sí. transmites es una sensación de libertad. como es que, que estás volando. Estás volando realmente. Estás en contra de la gravedad que siempre nos atrae. Y dices, pues yo voy en contra. Esta es Esther. Esta es la definición de Esther. Yo voy en contra. ¿Para qué voy a hacer esto que hacen todos? Yo otra cosa. Está guay. Lo recomiendo un montón. Está guay. Otra cosa más por la cual Esther es... <ríe> ¿Cómo era? Curiosa. ¿Curiosa? Vaya, que no, no acordarte de la palabra es que Esther es una intérprete de lengua de signos gracias a ella he conseguido de dejar de decir lenguaje de signos y decir lengua de signos aunque a veces me sale ¿no? y una de las cosas que me impresionan es que haya un lenguaje que no todo el mundo aprendamos en el colegio porque es un idioma más ¿Por qué aprendemos inglés, ¿Por qué aprendemos francés o por qué no aprendemos inglés, francés, alemán, chino y lengua de signos pues sería una riqueza más, ¿por qué no hacerlo? y me he preguntado yo te pregunto a ti Esther si existen palabras o signos, mejor dicho, para las emociones. ¿Cómo, ¿Cómo serían las emociones básicas en lengua de signos? Por ejemplo, el miedo. El miedo es así. Pero tienes que poner cara de miedo. ¿Cómo es la de cara miedo, de sí. miedo? Ah, bien. Y eh, a ver otra más. Enfadado. El enfado. Y tristeza. La mano te tira para abajo, así la expresión. Claro, porque te arruga la cara. Uh -huh. eh, ¿sorpresa? ¿Sorpresa? Pero, así. Claro, tú, tú eh, le das al pelo, hay que darle al pelo, yo no tengo pelo. Al así, pecho, al no. pecho, toca el al pecho. Al pecho, así, ah, vale, vale, como que te llena, vale, vale. Alegría. Las mariposas, en vez de estar en el estómago, para, para abajo, abajo así, para abajo. ah, vale, vale, vale. Parecían mariposas, en vez de estar en el estómago que estás nervioso, lo que estás es alegre cuando están en el pecho. Me falta, me falta alguna. A ver, tristeza... Ah, el asco. El asco, el asco. <risa> Qué guay. Ya está. Y cuando quieres poner diferentes intensidades, porque en uno de los vídeos de Cosas de Coaching hablo de la granularidad emocional, que son diferentes palabras para expresar una misma emoción y normalmente son para diferenciar emociones muy parecidas entre sí o diferenciar diferentes grados de la misma emoción. Por ejemplo, en la lengua de signos, cuando estás muy alegre, ¿qué haces? ¿Haces así muy rápido? Pues mmm, lo enfatizaría con la presión facial. Ah, vale. ¡Qué alegre Pero, estoy! Claro, no es alegre eso? que muy alegre. Vale. Claro. Y cuando estás muy triste, súper feliz. Muy despacio, ¿no? Igual sería si más despacio. Estoy triste o. Muy triste. Vale, vale. Muy triste. Qué bueno. Fíjate qué guay. Fíjate que cuando eh, utilizas la cara para expresar la emoción, estás utilizando los, los signos, la expresión facial típica de las, de las, eh, de las emociones, ¿no? lo que tenemos ahí por ahí definido. Las que están escritas por como las expresiones faciales, la sorpresa con los ojos muy abiertos, la alegría sonriendo, la tristeza con todo hacia abajo. Vale, el asco. Oh. con el cara de asco. Qué guay. Pero... Muy bien, pues yo no tengo nada más que preguntarte. Ha sido un placer. Mira, ahí se ven unas orejas. Esas orejas ¿Qué? son ¿no? orejas. <risa> ven, Nora, que te vamos a presentar. Ven. Ha, querido, no ha querido perdérselo, ¿no, Nora? <risa> es que le gusta mirar por la ventana. Y yo la Oye, llamo, vamos mira, a presentar esa, Jean, a mi abuela. Es <risa> Hola, esa es, esa es Luna. Esta es Luna. Nora, ven. Y ahora viene Nora. Ven, ¿Eh? ¿Eh? te vamos a decir. <risa> ¡Ostras! Muy pacífica. ¿Qué no me Muy pacífica, ya que lo brillo. hemos oído. Uy, madre mía. <risa> Esto <corta>, no ¿vale? Esa <risa> es el Yang. Es que le, le he jodido el rollo, estaba... Bueno, hombre, está súper bien. <risa> bueno, pues bueno. no me queda nada más que agradecerte otra vez que estés aquí conmigo, que hayas estado. Ha sido un placer, como siempre. Y si quieres decir alguna cosa más, este es tu como comprar mi libro, seguir mi blog. O no sé, contratarme Hombre, como intérprete de Lengua de Signos, Beniza, Fantasía, Murcia, yo qué sé. Yo recomiendo un montón que se hagan personalmente los vídeos de, coach, de cosas de coaching. Que yo los tengo todos hechos. La tela de araña, la de ICB... Espera, bueno. dentro de la tela de araña. Bueno, bueno, bueno. Esto es una luna aplicada y lo demás son tonterías. Pero bueno, hicimos la rueda de la vida. Sí, señora. Eh, eh. Hay bien, que eh. hacerlo todo. Claro. Luego toda la ventana de no sé quién. De ¿Cómo era? Que se me olvida siempre el nombre. La ventana de Yohari. Te llámalo Paco. Bueno, no la manera. ventana de Paco, la versión murciana de la ventana de Yohari. Todas, Todas, todas. Y te sirve un montón para conocerse. Ve tanto tiempo viendo los estados de la gente, conoces que. Efectivamente. Yo tengo que agradecerte también que seas sido de cosas de coaching, que lo, que lo practiques y lo hagas, porque para mí es un placer poder ayudarte. Son palmas, son palmas. Son palmas, un aplauso. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer, de verdad, verte un ratito. Igualmente. Hasta la próxima. Chao.